Vamos entonces a ver los distintos tipos de articulaciones sinoviales. Pero para ello, eh, las vamos a agrupar atendiendo a los ejes de movimiento que vayan a presentar. Así nos vamos a poder encontrar con que eh, bueno, pues las articulaciones sinoviales pueden ser multiaxiales, también pueden ser biaxiales. Y pueden ser también uniaxiales. Multiaxiales, bueno, pues solo conocemos una, ¿vale? Que será la esferoidea. O también se denomina enartrosis. Biaxiales, nos vamos a encontrar dos tipos principalmente, la condilia y también la de encaje recíproco. Que comúnmente pues, se la conoce con el nombre de silla de montar. Uniaxiales, nos vamos a encontrar con tres tipos distintos. Que va a ser, por un lado, la troclear, que también se conoce como guínglimo. La trocoide, que se conoce como pivote. Y la artrodia, que se conoce como plana. Bien, vamos entonces a ir viendo una por una. Identificándolas en la figura, ¿vale? La primera que vamos a ver entonces será la multiaxial, la única que hay, la esferoidea o en artrosis. Fijaros, es esta imagen de aquí. Morfológicamente, bueno, pues se caracteriza ¿por qué? porque una de sus superficies articulares ¿vale? forma un segmento macizo que tiene bueno, pues, una forma de esfera. Y la otra superficie articular pues es un hueco, ¿vale?, que se acopla a esa esfera. Un ejemplo de este tipo de articulación, pues es la articulación, la coxofemoral. ¿Qué movimientos me va a permitir? Bueno, pues eh, casi todos, por no decir todos. Me permite la flexión, en este caso de la pierna, la extensión de la pierna, la abducción de la pierna, la aducción de la pierna la rotación, ¿vale?, y la circunducción. Pasamos a ver ahora las biaxiales. Dentro de las biaxiales, habíamos dicho que teníamos dos, ¿de acuerdo? La que vamos a ver entonces ahora es la condilia, Perfecto. Y la condilia está representada, ¿vale? por, en la imagen, por esa articulación. Morfológicamente, bueno, pues se va a caracterizar porque una de las superficies articulares será Oval, ¿vale? Convexa, tiene forma oval, es convexa, y además encaja en una depresión eh, que también es oval del otro hueso. Un ejemplo que va a representar este tipo de articulación, bueno, pues es la articulación, la metacarpofalángica. Articulación metacarpofalángica. Falange, ¿vale? Fijaros, la tengo aquí. Este es mi metacarpo, ¿vale? Y esta es la falange. La articulación la tengo aquí. ¿Qué movimientos me va a permitir hacer? Me va a permitir hacer flexión y extensión, ¿vale? Y también me va a permitir hacer la adducción y la abducción. Pasamos entonces a ver la eh, otra articulación biaxial, que era la de encaje recíproco, ¿vale? ¿Dónde la encontramos? Bueno, pues la encontramos, fijaros, aquí. Recordaros que también se llamaba silla de montar, ¿vale? eh, Morfológicamente, bueno, pues se caracteriza porque una de las superficies articulares, ¿vale? Tiene una forma de silla, es cóncava, ¿vale? y la otra pues va a encajar encima de ella, ¿vale? Imaginaros que tenían, tenéis esta, que es cóncava, y la otra le va a encajar pues encima de ella. ¿Qué articulación podemos utilizar como ejemplo? Bueno, pues será la articulación ¿vale? eh, del trapecio. ¿Con quién? Pues con el metacarpo del primer dedo. dedo de la mano, ¿vale? Fijaros, pongo esto así, ¿vale? Entonces, eh, yo tengo aquí el, mi metacarpo, ¿vale? Que es esta parte de aquí, bueno, mejor está aquí. Tengo mi metacarpo, ¿vale? Y el trapecio. Entonces, los movimientos que me va a permitir realizar será el de rotación, ¿vale? Y también el de circunducción. Pasamos entonces a ver eh, las uniaxiales, ¿vale? Y vamos a comenzar, pues, con la troclear, ¿vale? Aquí tenemos, esta es la imagen que va a representar la articulación, la, tro la sinovial troclear. Morfológicamente, bueno, pues, se caracteriza porque la superficie articular forma, tiene forma de bisagra, fijaros, ¿vale? Y la otra... Superficie encajará en ella. ¿Qué articulación podemos eh, utilizar como ejemplo de esta articulación? ¿Sinovial? Bueno, pues la articulación, la húmero... Eh, perdón, la húmero-cubital. Me iba a salir húmero-tibial. Húmero-cubital. Fijaros. Lo que me va a permitir esta articulación, la troclear, ¿vale? Va a ser, por tanto, la flexión y la extensión del antebrazo, ¿vale? Esos son eh, los únicos movimientos que puedo hacer, ¿vale? En un único eje. Pasamos entonces a ver la trocoide, ¿vale? Y la trocoide está representada en la figura, fijaros, por esta imagen de aquí. Bueno, la trocoide, bueno, pues eh, se caracteriza eh, porque las superficies articulares, una de ellas, ¿vale?, presenta un eje óseo, ¿vale?, y la otra, bueno, pues, eh, pues tiene forma de anillo osteofibroso, ¿vale? Eh, la articulación, que nos sirve de ejemplo, ¿vale?, para representar esta articulación, la trocoide, es la articulación, la atlanto-axoide, la pongo aquí, atlanto-axoide, ¿vale? O sea, del atlas con el axis. El, el único movimiento que puedo realizar va a ser el de rotación, ¿vale? Me permite girar la cabeza de un lado a otro y ya por último ¿vale? vamos a ver la última eh, articulación uniaxial que es la artrodia ¿eh? que está representada por esta figura de aquí bueno, y la artrodia bueno, pues se caracteriza porque las dos superficies articulares ¿vale? pues son planas una encima de la otra eh... el movimiento que va a permitir realizar será el del deslizamiento Vale. Y, pues, una articulación que sirve de ejemplo a este tipo de, de, de articulación sinovial, pues, serán la, eh, las articulaciones intercarpianas. Articulaciones intercarpianas. Pues ya hemos visto así, así sin más, los seis tipos de eh, articulaciones sinoviales que hay. Lo que sí, antes de terminar, os voy a comentar, pues, una regla mnemotécnica, ¿vale? Para poder recordarlas. Y, bueno, pues, acordaros de la palabra catéter. ¿Vale? Tenemos la C, se corresponde con la condilea, la A, de artrodia, T, troclear, E, de esferoidea, T, de trocoide y la ER de encaje recíproco, ¿vale? Pues nada más, hasta aquí este vídeo, eh, cualquier duda que tengáis ya lo sabéis, a través del foro o si no, en clase. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta ahora.